Me tomé unos apuntes de algo que, que escuché que me gustó mucho, ¿no? eh, y decía: el cubo permite captar energía en este plano existencial, realmente, ¿no? También es una de las funciones. Claro, pero dónde, de, y de, pero de, ¿dónde va? De comer. Dónde va. De, claro, claro es, es un comedero energético realmente exacto, para luego ser, exacto. digamos, absorbida, ¿no? Y el cubo y la esfera son, bueno, manifestaciones matemáticas del logo de la creación también, pero claro, a ver cómo se entiende, ¿no? Es decir, al final es eh, una forma de acumular energía para ser absorbida también, totalmente. Que la, la, esfera, la esfera es biológica, o sea, es lo que la naturaleza utiliza. O sea, el, eh, la esfera, y cu cuando existe una, una, digamos, un spin, una rotación, se transforma en un toroide, no que es donde teóricamente estamos. No, nosotros estamos en el centro del toroide, con el plano, pero en definitiva alrededor hay sí una esfera. Seguramente hay una esfera, no eh, pero eh, no, no estamos parados en la esfera eso sí lo que sí la esfera eh, es natural o sea si uno eh, sopla con la burbuja de jabón se crea una esfera si uno eh, digamos deja eh, solución biológica en, en líquido se transforma en una célula que es esférica o sea la esfera es, eh, es natural es biológica y sí es una emanación del logos absolutamente porque cuando uno hace un sonido también es esférico no en realidad o sea, nosotros vemos, por ejemplo, si tiramos una, una piedra en el agua, ¿no? claro, vemos los círculos, ¿no? pero al mismo tiempo el sonido, por ejemplo, de, de la piedra que toca el agua, el sonido se expande hacia arriba de forma esférica y hacia abajo también, que es lo que produce que después se vea, nosotros veamos circulitos, pero eh, si lo vemos en 3D, digamos en, la, en todas las dimensiones, veremos que efectivamente lo que se creó fue una esfera, y no un círculo no porque no estamos contemplando la parte de aire que no vemos no eh, entonces la, el agua nos permite de ver la esfera pero en definitiva cada, cada cosa que pasa se genera una esfera cuando generamos el cubo estamos descendiendo digamos de la esfera al mundo material ahí está la estamos cagando digamos así no o sea si te quieren decir que un cubo es espiritual y bueno o sea, están, eh, obviamente, no, no. están mintiendo, ¿no? ¿no? Y encima, si un cubo negro es bueno y te orienta, todavía más, ¿No? eh, Son comederos energéticos, los campos claro. de fútbol está claro, además todo lo que es los, la simbología, ¿no? 11 contra 11, está todo supermedido, lo que es las distancias, los áreas, tal es decir, todo eh, bueno, desde los circos romanos, ¿no? Ya se sabía, ¿no? Que eran que estaban creados para eso, ¿no? Para claro, acu claro. para acumulación de energía para que luego llegaran y ¡pum! Es Bueno, decir... es que por qué, qué pasa? Porque los romanos aplicaban el eh, por un bastante tiempo hicieron, hicieron el sacrificio ritual que el pueblo logró muy relacionado impedir... con Saturno, claro. Sí, sí, claro, Saturno eran las Saturnalias y donde ahí hacían el sacrificio ritual, que daban, digamos, a Saturno, Baal, siempre el mismo Dios, daban eh, el sacrificio, no el, el holocausto, también mí me sí. decir. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Daban el, el holocausto, que era el primogénito a veces. ¿no? Eh, y, eh, o sea, había, no es que todo, pero había seleccionaban eh, uno cada tot, y ese lo tenían, y lo tenían que dar, y no había caso. Eh, salvo los patricios, todos los otros tenían que... Entonces el pueblo llegó un momento que se reveló y entonces para mantener el holocausto, entonces crearon el circo, ¿no? El circo. Para, para seguir, y después, como no, pudi no se pudo mantener el circo, bueno, en España se mantiene con, con la, la corrida, claro, pero eh, el pasaje siguiente son las guerras. La guerra es exactamente lo mismo. O los eventos traumáticos yeah. como yeah. el 11 9 11 y todo eso, ¿no? Sí. Eso también son sacrificios rituales, son holocaustos, digamos, ¿no? Claro. Eh, Ahí no sí, digamos, nos fuimos a Ricarajo, claro. Vale, vale. <risa> retomamos, <risa> retomamos, retomamos. Sí, nos fuimos. Pero bueno, está bueno observar está también bien. toda la, la cuestión, digamos. La consciencia. Todo la to, to, ¿no? consciencia, sí, sí. Sí, imagínate porque el, el soberano, volviendo a la cuestión de la soberanía, el soberano eh, no tiene religión. Tiene espiritualidad. Ahí es donde también se crea un punto de inflexión, ¿no? O sea, autodeterminado, bueno, está en el camino, o sea, todavía no se está ocupando en forma profunda de la cuestión simbolismo, esoterismo, eh, conocimiento oculto y todo eso. Se está ocupando de la parte técnica, digamos, práctica, ¿no? Lo que pasa es que en la parte práctica existe la parte del lenguaje, y la parte del lenguaje es esoterismo, ¿no? Entonces desde ahí vamos llegando y bueno, llega un momento en que llegas a ese punto y desde ahí tenés que ir más allá. Entonces tenés que ir más allá del lenguaje escrito, digamos, ¿no? De la grafía o la escritura al simbolismo, porque nos dejaron siendo analfabetas simbólicos, ¿no? Entonces en los documentos vamos a ver que está la parte lingüística, la parte del, de la, digamos, del, lo que podría ser la palabra, y después está la parte estructura. Ahí es donde, por ejemplo, otra cosa que se ve realmente cómo indoctrinan a los abogados, por ejemplo, ¿no? a los abogadores, a los que reman alrededor. <ríe> eh, el, el, el abogado sabe todas las palabritas, todos los códigos, los órdenes, toda la cuestión, pero no es capaz de, ni de leer ni la estructura, ni de entender el significado de la estructura que está utilizando, ¿no? Eh, eso te digo por, por la experiencia que tuve ya con varios abogados, que eh, documentos generados por ellos son, o sea, terroríficos. Claro, desde el punto de vista de, de ellos están bien, porque en definitiva, no, estructura cero, ¿no? Pero cuando yo lo veo, digo, pero, la, o sea, sí, tienen dos o tres estructuras estándar que utilizan y que utilizan así de forma estándar, pero no saben qué están haciendo realmente desde el punto de vista esotérico. ¿Por qué es así? Por, ahí yo logré, digamos, desarrollar una modalidad de hacer documentos, ¿no? Eh, que, bueno, en el caso de Uruguay produjo un efecto bastante fuerte sobre, la, sobre una jueza que dijo que se asustó del latín, se asustó de las máximas, no tuvo tanto miedo que mandó a la policía a perseguir a la gente. O sea, una cosa, ¿no? Claro, ahí es donde eh, la estructura tuvo efecto. Hasta, hasta le hicieron interrogatoria a la gente, de cómo sabían esa información, cómo habían aprendido a hacer eso, cómo, ¿no? Porque claro, acá estamos hablando de conocimiento simbólico, esotérico, eh, ¿no? De, de, de, de, digamos, de la estructura que rige, eh, los rige a ellos mismos. Entonces, Y la, ¿cómo? Y la, y la creación de eventos, porque realmente, digamos, es eso, ¿no? Es, lo que, es la base para crear los eventos, ¿no? Todo claro, bien. para crear la realidad. En la realidad. Ellos, ellos usan eso, claro. claro. Entonces, claro, nosotros ahora estamos en, la, en una fase y donde, claro, de repente tenés el juguete nuevo y dice, uy, yo lo quiero aplicar enseguida. La gente va al ataque, ¿no? Porque yo soy bajo la natural, porque yo esto, porque yo... ¿no? Entonces, en cambio, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que empezar al revés. Tenemos que decir, mira, vos estás en la jurisdicción de abajo. Yo, como entiendo que vos sos, eh, lamentablemente, uno que está siguiendo un rito, ¿no? que tiene un conocimiento limitado de la estructura de la realidad, de la estructura eh, ritual donde estás eh, anclado, bueno, sigo tu juego hasta el punto de inflexión. Una vez que yo a ese punto de inflexión, subo de nivel, pero tengo que hacerlo de forma gradual. Entonces ahí llega un momento, como me pasó a mí con estos policías, que no necesité hablar de ley natural, pero cuando les hablé de los griegos, es una forma, digamos, de... Eh, digamos de, de hacerles caer el peso de la realidad encima sin decirle no porque yo trabajo con la naturaleza o sea, me, me llevarlo a mí lo llevé a ellos lo llevé a un, a un digamos a una a, a un una aspecto, reflexión a, a, un, claro, a un estado de reflexión exacto y a un aspecto moral también ¿no? un aspecto de que ojo porque ustedes siguiendo las reglas que le dicen que seguir están cometiendo eh, están digamos perjudicando a la humanidad toda no haciendo esto no entonces claro ahí en definitiva no sé sentir la mierda, ¿no? No, no, pero bueno, es un tema de inteligencia, de saber dónde estás parado y que todavía estamos en un momento de transición. Eh, si no te querés saltar toda la etapa, evidentemente, todos quisiéramos directamente no tener que... Eh, derecho positivo y todo eso, pero hay que entender también que estamos en este momento y esa es la manera de, de ir haciendo la transición. Igual yo creo esto también, o sea, cuando eh, lleguemos a hacer valer, ¿no? Eh, hacer, eh, hacer valer de forma aplicativa la, la ley natural Una parte de derecho positivo Va a ser necesaria Que no va a ser más derecho positivo Sino derecho estatuario estatutario ¿no? Que se acepta por el consentimiento Con conciencia Entonces es correcto porque Hay que después regular de alguna forma ¿no? Lo que pasa es que nosotros eh, Pasamos de regular o de acordar modalidad de comportamiento a eh, dominar. Ahí, ahí está el problema. Entonces, eso es lo que no tiene que pasar. No tenemos que dejar que después exista un legislador que legisle y decida por nosotros mismos. ¿no? O sea, ese, ese es el, el problema principal. Yo creo que no, no hubo. Bueno, hubo. Lo que pasa es que, es que se, se logró hacer todo aplicando la fuerza. Pero ahora ya está todo conquistado. ¿Y ahora qué queda para conquistar? La mente. Pero si nosotros ganamos la batalla en nuestra mente, ganando en nuestra mente, ganamos a todo, porque eh, en definitiva ellos esos son nada, porque pueden aplicar la fuerza. Pero, eh, y por eso ahora están desesperados por entrar en la mente. Por eso todo lo que están haciendo es para entrar en la mente. Ellos son, como me ha venido ahora la referencia, como la hombre grisa ¿no? del libro de Momo, algo así, ¿no? Se van a difuminar, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y sí, va a llegar un momento, claro, porque en definitiva todo lo que están haciendo... Eh, es eh, tan innatural tan forzado tan, eh, tan utópico realmente porque es, es una utopía, nosotros estamos viendo una utopía la utopía es algo imposible, bueno todo lo que ellos hacen es imposible es imposible es imposible, o sea adorar un cubo negro que te chupa la energía que la cruz, así como está, está constituida, también es un, un, un cubo porque es un cubo abierto eh, con un ser flagelado, hecho pelota ¿no? donde te dice, mira, si vos sos Cristo, o sea, si vos le vas, si vos te transformás en el ungido te pasa eso te hacemos pelota en el mundo material o sea, en la cruz, porque es el mundo material ¿no? te hacemos pelota te, te, te desintegramos, ¿por qué? porque sos el hombre iluminado, si sos el hombre iluminado te, hacen, te está diciendo eso en tu subconsciente ojo, le están diciendo, ojo, no hagas esto, porque el Cristo es ese. Y aparte, nos lo vamos a comer. Y por eso después haces la misa, o sea, la mesa en escena, eso es lo que significa mesa, no, misa en la mesa, falta una parte, ¿no? mesa en llena, o sea, mesa en escena del sacrificio ritual, de la, del canibalismo ritual. Porque el altar es una, un, un, es un, una mesa Mesa. y yo vi yo personalmente vi iglesias con mesas con eh, eh, con la parte por donde puede circular la sangre de sacrificio ¿eh? una mesa de de agua el desagüe sí sí, sí sí sí sí con no, todas claro. las cosas que recolita después lo vamos en sí. la película de vampiros no pero después te dicen comemos el cuerpo y la sangre el, de Cristo ¿Quién es Cristo? Cristo no es Jesús es el hombre iluminado o sea cada hombre que se ilumina lo que vamos a hacer es perseguirlo, matarlo y comerlo. ¿Por qué? Porque aparte, siendo iluminado, esa iluminación, nos, a, a quien tiene un tiene cierto tipo de sangre, te produce una conexión, ¿no? Por eso utilizan, eh, digamos, eh, toda, toda la simbología. Te llenan a hostias. Claro, claro ¿no? y por eso, por eso utilizan también la, digamos, en sus rituales a los, a los niños, ¿no? Ah, Porque bien. siendo lo más puro, es lo más conectado. Entonces, claro. no, no, no habiendo Cristos, no habiendo tantos Cristos, o los que hay se saben defender y no los pueden matar, y no se los pueden comer, entonces tienen que buscar algo puro. que se acerca, claro. puro, exactamente, puro, que se acerca. No, no exactamente, porque la energía de un Cristos, o sea, es, es, es inmatible. ¿no? El famoso adrenocromo que se podría generar, de, de, justamente de eso, sería.. Eh, será imbatible, ¿no? Bueno, ahí eh, ahí vemos ¿no? toda la cuestión y por qué todavía están desesperados por todo esto, ¿no? Pero, bueno, si sí nos fuimos otra vez al carajo, pero... Vamos bien, eh... vamos bien De vez en cuando damos, damos así como una curvita, un poquito más fuerte sí. y volvemos otra vez. <risa> sí, eh, y, pero bueno Pero ahí... es igual de enriquecedora, o sea que vale la pena Claro, los sí, sí, sí, caminos no, la, claro sí. la idea es ir conectando los puntos, ¿no? porque es un pensamiento transversal, ¿no? Una, ¿no? Eh, es conectar todas cosas que están ahí, pero si no logramos conectarlas. Un pensamiento holístico, eh, que tenemos que conectar todo. Claro, o, o arborescente sería en este caso, ¿no? Este, un pensamiento arborescente, ¿no? que es ir un, digamos, co juntando cosas que se ramifican sin aparente relación, pero que en realidad eh, las tienen, y ahí es donde hacemos ese clic también mental, ¿no? Y, y también calmamos un poco Porque claro, nosotros creemos que tenemos que irse Allá al ataque, y ahí también estaríamos Reaccionando no Entonces estaríamos eh, Entrando una, en la ley de acción y reacción O de, o de causa-efecto ¿no? En cambio, eh, ellos son La causa y nosotros el efecto Y es una reacción, y ahí si nos salimos De esa ley, simplemente No hace falta reaccionar, vamos a decir, mira yo estoy por mi lado Vos haces tu cosa Yo sigo por mi lado Tranquilamente te puedo Resolver la cosa, pero no voy a reaccionar a tu, eh, a tu tentativo, ¿no? a, tu, a tu acción, a tu, a, tu, a tu modalidad. Ahí es donde los rompemos también. Por eso, no, por eso es tan importante el entender y profundizar un poquito en la ley natural, ¿no? de base, en esos principios universales, pero entenderlo ya a un nivel de conciencia. Es decir, no quedarte simplemente en ese entendimiento de, vale, eh, principio universal de vibración... Eh, mentalismo tal, no, entiéndelo, ¿no? Es decir, en ese nivel de conciencia que te va a ayudar a integrarlo todo de una forma holística, arborescente, es decir, a conectarlo todo en una conciencia más elevada, ¿no? Es súper interesante, claro. Por eso. Sí, sí. Sí, aparte porque es, porque es realmente, eh, es práctico, ¿no? Claro. ¿no? No son principios, claro, si uno piensa al principio del mentalismo, ¿qué sería el mentalismo? En definitiva es, todo es mental, o sea... Todo lo que existe en el plano material, hay que o, crearlo mentalmente. O fue creado por la naturaleza, o si lo tenemos que crear nosotros, en un momento estuvo en la mente de alguien antes de que sea materializado físicamente. Después para que se materialice, bueno, hay varias modalidades. No, no es mágico. Es, aunque pero es, que, es que hasta la creación fue mental, es decir, dinero claro. pensada como tal para poder ser claro. creada. Claro, eso, por eso es lo que significa logos, ¿no? Realmente, claro. que no significa que ahora lo transformaron en, en, en, la, en la expresión del dibujito de una empresa, el logo. Pero, ¿no? En realidad, sí. eh, claro, o se mercantilizaron todo. En realidad, el logo, el logos, sería la, la suma, digamos, de la palabra, la intención, la, la visión. Eh, todo en uno, ¿no? O sea, no es... No, no, creo que no existe una palabra para traducirlo en castellano, digamos, ¿no? Que sería logos entendido en, en el griego antiguo, ¿no? Que es, lo que es lo que se utiliza, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Eh... Claro, eh, por ejemplo, lo que has comentado antes de causa y efecto, eh, eh, ahí es donde yo me refiero a tomar una conciencia, ¿no? De estos principios. Si nos quedamos solamente en que lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en el planeta, la humanidad, es una causa que, que digamos, somos nosotros los que la estamos eh, impulsando y por eso está teniendo un efecto tan devastador. Pues claro, nos quedamos ya a un nivel muy básico ¿no? de, de ese principio. Pero si entendemos el principio de causa-efecto como algo que tenemos ya que poner conciencia en cualquier cosa, digamos, que nos rodea, de nuestro entorno, ¿no? En que lo que nosotros podemos aportar, lo que nosotros podemos crear, ¿no? Con nuestra capacidad ilimitada va a ser para evolucionar, mejorar. Entonces, claro, la causa y efecto se entiende perfectamente, se integra en, nuestro, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma ya de, de, de, de digamos, eh, impulsar cualquier cosa que queramos, eh, bueno, pues co-crear. Y claro, va, va a ser mejorarlo todo a muchos niveles, ¿no? Y desde ese nivel de conciencia, ¿no? Pero es interesante reflexionar, por eso, sobre la ley natural, entender un poquito esos principios universales que son, digamos, los que eh, rigen esta creación, esta existencia de la realidad. Entonces, es, es importante para luego también poder avanzar, ¿no? En todo esto que estamos proponiendo de la jurisdicción del homo vivo ir cada vez teniendo más confianza, más consciencia, ¿no? De por dónde queremos, digamos, ir actuando, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Es, es, es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, digamos que para, para ir así directo a la jurisdicción, ¿no? Que la dejamos ahí tirada el tema. Eh, cada jurisdicción tiene sus límites. Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos desde el punto de vista técnico, todo lo que ellos hacen es, eh, son propuestas de contrato, en definitiva, ¿sí? Que, no es que está mal, porque eh, todos podemos hacer contratos con todos. Obviamente, ellos pueden hacer contratos solamente con la ficción jurídica. ¿no? Entonces, primero tienen que hacernos aceptar el contrato de ficción jurídica. Una vez que aceptamos el contrato de ficción jurídica, identificándonos, como decíamos al principio, con el nombre y apellido en mayúsculas, o en, may en mayúsculas en apellido y el nombre alternado, o hasta en alternado también, pero escrito en un papel, con una foto, con un sello, con una, una impronta digital negra, con una todo lo que, lo que en definitiva es un contrato, ¿no? al final este es, es una modalidad de hacer un contrato, nosotros lo aceptamos, bueno, desde ahí pueden tener jurisdicción. porque eh, Todos los documentos que ellos generan tienen varios aspectos simbólicos. ¿no? Porque si los vemos como, como, como estructura, vemos que, por ejemplo, el certificado de nacimiento Certificar significa que alguien externo reconoce algo. ¿no? Entonces ya ahí, solo con el nombre del, del documento mismo, estamos aceptando que otro tiene que reconocer eso. ¿no? O sea, certi certifica, él certifica. O sea, ¿quién? El Estado. O él, el representante del Estado, que podría ser no sé, el, el médico, o quien sea, o la enfermera que te da para que hagas el certificado. Que ella, como representante del Estado, con personalidad jurídica, te está diciendo mira yo certifico esto. ¿Vos aceptás que este, que este ser que nació ahora eh, Yo le pongo este nombre de apellido en mayúscula, y le pongo el pie acá, y le pongo la manito acá Y entonces ya... ¿Vos, vos eh, aceptás que yo certifico esto? Sí, claro. Y ahí el padre firma, ignorantemente. Y ahí ya estás eh, aceptando que un tercero eh, haga valer algo, ¿no? Después lo pones donde en un registro, donde hay alguien que rige, que tiene la potestad, y ahí es donde se crea la jurisdicción, ¿no? Pero al mismo tiempo, vos siendo eh, la base de ese registro, sostenés la jurisdicción, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo, porque desde, desde ese momento ellos están legitimados a hacer todo lo que hacen, porque cada uno de nosotros está, ese es, el, digamos, la piedra eh, fundacional, ¿no? Cada uno de nosotros está a la base. Y ellos, estando arriba, se apoyan en quien está a la base en para nuestra, hacer lo que tienen que hacer. En nuestra aceptación del contrato. Exacto. Principio. Entonces, vea solamente eh, esos tres aspectos de un solo mismo documento. ¿no? Eh, y esos son todos aspectos simbólicos. Son aspectos que se llaman implícitos. Al mismo tiempo es un trust, sí Porque con ese documento se genera una serie de figuras ¿sí? donde el Digamos, el ser vivo original, el recién nacido, es el disponente, o sea, a través del cual se crea, porque si no hay un ser vivo, no puede haber un certificado de nacimiento. ¿no? Aparte que es nazi, miento. ¿Sí? No es nazi cierto, ¿no? es nazi, pero al mismo tiempo miento. <risa> miento. <risa> no El juego eh, de palabras. Claro, sí, sí, sí. Es, todo, es todo, todo así, todo todo lo que sería la famosa inversión satánica, no o satúrnica. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ahí eh, ya están, o sea, están creando un trust, ¿sí? Una, un mecanismo de valor a raíz de un disponente que eh, digamos con el cual se asocia ese, ese documento que está certificado por un tercero. ¿no? Entonces, ya estás cediendo. Al mismo tiempo, es un contrato de cesión, porque al mismo tiempo, cuando vos lo pones en la jurisdicción, estás cediendo. Y al mismo tiempo, siendo todo en negro es un certificado de difunción, porque vos decís que este ser está muerto. Entonces, todos esos significados, bueno, detrás se, se, se muestra simbólicamente poniendo todo en un rectángulo, o todo en un rectángulo, o cada parte que se escribe está dentro de un rectángulo. Pero si vemos, por ejemplo, algunos certificados viejos tienen todo un girigor alrededor para hacerlo lindo, pero en, en definitiva te están eh, hipnotizando... Con, con una cosa linda, pero te están poniendo todo dentro de un rectángulo. Cuando es un rectángulo, cuando ponemos algo dentro de un rectángulo, estamos creando un trust, un trust implícito. Entonces te están diciendo que es un trust, te está diciendo que es un trust de un ser muerto porque está todo en negro, o sea que el mismo momento en que naces, ya te dan por muerto. Y encima lo ponen en público, dicen, mira, acá está alguien, pero encima está muerto, pero con, con este certificado que alguien reconoció y que se puso en un registro. Eh, si nadie reclama que está vivo, bueno, me hago cargo yo de este certificado. Y después te piden que vos te reconozcas en ese certificado, que vuelvas a aceptar a medida que vas teniendo tiempo, que vuelvas a aceptar el contrato vos, porque en su momento lo hizo de forma fraudulenta el Estado con eh, tu padre o tu madre. ¿no? Sí, quizás que por eso sean tanta prisa ahora en que los menores tengan el DNI, ¿no? es decir, ya lo piden... Uh, los cinco años, cosas así, uh, muy, muy rápido, lo intentan claro, muy rápido, ¿no? Claro, claro. Que se asocian claro. ya al DNI, ¿no? Muy rápido. Claro, porque ya se les va todo de las manos, porque, o sea, no se puede sostener, porque en definitiva, siendo un contrato, ese contrato, siendo en estado de, digamos, de, de, de fraude, no, no, no, puede, no se puede reconocer como válido, porque existen normas básicas para que un contrato sea válido ¿no? eh, una, una de esas es tener la edad eh, digamos la capacidad de contratar ya. y para hacer eso es tener la edad justa, otro eh, tener el consentimiento libre y genuino o sea uno ni siquiera, ni siquiera capaz de ver no, no sabe leer ni escribir no entiende nada, ¿cómo puede tener el consentimiento libre y genuino? la divulgación completa de los términos la información ¿no? O sea, tiene que estar todos los términos del contrato expuestos. Esto no parece ser así. Tiene que estar basado en el intercambio de valor. O sea, vos estás cediendo la potestad, de, digamos, de tu hijo, o de una representación de tu hijo, en cambio de qué? De nada. De nada. Eh, tiene que haber una, bueno, un encuentro de mentes. Eh, ahí, o sea, hay una, casi una obligación. O sea, no hay un encuentro. Yo te digo, bueno, yo quiero hacer esto. ¿Vos estás de acuerdo con lo otro? Vamos a ponernos de acuerdo. Ahí hay un encuentro, encuentro de mentes. No. Simplemente ahí eh, estás obligado. Te dicen, no, porque estás obligado a hacerlo. Y si no lo haces, te persiguen prácticamente. ¿no? Eh, o no te dejan sacar el hijo del, del hospital. En algunos casos, escuché, ¿no? Eh, la, la, tiene que estar la, la, digamos, la certeza de los términos. Significa que si hay un cambio en los términos, te tienen que avisar. Te van a decir, mira, yo hasta ahora... Eh, te dejé viajar libremente de un lugar a otro, pero ahora yo cambio los términos y decido. ¿Estás de acuerdo o no? Tendría que avisarte, ¿no? Porque ahora te dice no, vos para poder viajar de un lugar a otro tenés que presentar un certificado X. Bueno, eso no es certeza de término. Tiene que estar siglado y autógrafo o firmas. O sea, sí, pero no por vos, ¿no? O sea, ellos tienen todos sus timbros, todo, pero en realidad eh, están todos presentes menos el, el directo interesado. <risa> Y después tiene que tener privacy contractual. Y lo, lo último que hacen es, eh, es, es que tengas privacy. Ellos deciden de tus datos, de hacer y deshacer, los pasan por todos lados, los meten, en, en, eh, o sea, los registran acá ya, los ponen, los mueven, los corre, te avisan, te dicen, ah, vos tenés, o sea, ninguno de, lo, de los parámetros básicos de un contrato están cumplidos. Entonces, ¿eso no, significa? No. Sí, sí. es un fraude? No, es claro. Un fraude. Pero... Sí, pero que, fíjate, lo mandan a Bélgica, de Bélgica parece ser, de Bélgica lo mandan a, es a, Washington, a, a Washington DC, es decir, nada. Sí, de decir, sí. ah, no te... ah, no sabía que eh, España, claro, lo manda a Bélgica, a la Comunidad Europea, eh, sí, Italia lo manda a Luxemburgo. Parece que a Luxemburgo y luego allí <risa> sí. ya va a Washington sí. DC, es decir, así no te sí. dicen nada de nada. Claro, sí, sí, <risa> nada, sí. sí. Nada nada. Todo basado en tu confianza, por eso le llamarán trust, ¿no? <risa> claro. Y que podés ser libre, cuando naces, puedes ser libre si sí. es. Bajo fianza, ¿no? Con, si salís confianza. Claro, pero fíjate, fíjate vos que en el dólar está escrito: En God we trust. O sea, en realidad es siempre un ritual, es siempre una cosa religiosa. O sea, te están en diciendo, Dios, cree. Dios, nosotros creemos, ¿no? Nosotros confiamos, claro, claro. Cree, te están diciendo, cree. O sea, es un trust, pero al mismo tiempo, como lenguaje de inversión, te está diciendo confianza, <risa> sino creencia, cree. ¿No? Entonces, o sea, todo eso en un solo documento, que es el primero, todo eso, ¿no? Bueno, está la figura administrador, el beneficiario, eh, pero todo eso en un solo único documento. ¿Sí? Eso es entender el simbolismo. Desde ahí, claro, desde ahí se aplica la jurisdicción, desde ahí se aplica la potestad, como decíamos, ¿no? De juris dictio, ¿no? De decir la ley. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Ahí vos, eh, usan la coacción, porque uno no sabe, y entonces te aplican la ley que ellos dicen hacia vos. Y vos, como no sabés, la aceptás. La aceptás de default, ¿no? Eh, pero, bueno, en España hay una, ya hay una ventaja, porque existe la eh, ley de jurisdicción voluntaria, que es muy útil para utilizar. Y ahí iríamos a, eh, digamos, a cómo, por ejemplo, nosotros hicimos los, eh, algunos documentos, por ejemplo, algunos casos, eh, sea, ya, ya hicimos en acciones en Sudamérica, varias, tuvimos dos acciones en, en, en Italia últimamente, de las cuales una, les puedo comentar que hicimos este documento eh, ACV de falta de jurisdicción, otra cosa que la gente, digamos, de, digamos que llega a OPPT con esta modalidad religiosa, eh, lo que estuvieran haciendo todo el tiempo hasta hoy en Italia fue Affidavit. Y ahí también hay que entender otra cosa. ¿Cómo el afidavit no es un contrato? Entonces, no siendo un contrato, no es vinculante. Y eso es lo que tratamos de remediar haciendo, por ejemplo, el, el, el ACB, la aceptación consignada por valor. ¿no? ¿Por qué? <coughs> eh, ¿Por qué es importante entender esto? Porque la... La, digamos, el la, afidavit la, la que tanto se, se, se, se llenaron la boca, ¿no? El la afidavit, la Fidavit, todos diciendo, porque alguien decía, ignorantemente no, porque cuando un Fidavit no es, no es eh, contrastado, es ley. No es ley. Es una declaración jurada que puede tener poder de ley en una, digamos, en, un, en una situación conflictual, en una diatriba puede tener con poder de ley porque vos estás declarando algo que una vez que eso se reconoce válido entonces se aplica como si, aplicara, como si se pudiera aplicar una ley, eso dentro del principio del mecanismo positivo ¿sí? claro. entonces ¿qué pasa? pero vos tenés que llegar a, a un a, una, a un litigio para, para que se transforme en un mecanismo de aplicación de ley no es que porque vos lo declaras así es ley, y eso es el primer error madornal Que cometieron Hay eh, mucha gente Y que todavía siguen Por ejemplo, hoy en Italia todavía están No, a Y se creen que con el afidávito hacen que hacen nada con el afidávito O sea, tenéis que llegar a una situación Donde declara, de, presentás esto Que es el nombre De jurisdicción anglosajona De lo que en el mundo latino Se, llama, se conoce como declaración jurada Eso es todo y adquiere más, más valor, más poder, cuando se le agregan testigos. Y está muy bien. O sea, uno puede hacer una declaración jurada que puede ser utilizada en caso de litigio y en caso de ser reconocida, válida, dentro de esa situación, se aplica como si se aplicara una ley. Pero no es ley. No sé si me explico ahí el, el problema que se quedó. Y eso, para entender esto, habría que haber estudiado todo como es el mecanismo del derecho positivo. En cambio, las veces que yo, las veces que tuve discusiones con este grupo original en España, me dijeron hasta no porque yo con OPPT tengo todo. <risa> es que me viene solo para, me viene solo para reírme. Tengo y, todo. Y, o sea, y me consta que lo están trabajando desde ese punto de vista. ¿eh? Ellos siguen ahí, es decir. Que... Y, pero así, así les va. Claro, vamos. no, no, ya, ya, si sí. los resultados se ven también, ¿no? Con claro, claridad. claro, pero es que nosotros eh, en un principio también, ignorantemente, hicimos cosas a, usando la fila, pero vimos que a veces, no, la fila no solamente, pero sumando otras cosas, pero en definitiva vimos que a veces había un resultado y a veces no. Entonces, ¿qué es lo que fue pasando? Que es la, digamos, la, la, la copia de lo que hicieron en Italia. Cuando aparece uno que no tiene resultado, Nadie se pone a decir, a ver, ¿por qué no dio resultado esto? No, dicen, ah, porque vos tenés la energía equivocada. Ah, porque vos no pusiste la energía en los documentos. Ah, porque, o sea, ¿qué energía te vas a poner en un documento? Si está mal, está mal. Si no es aplicable, no es aplicable. No es que vos vas a poder poner una energía X o otra energía, no. Si, si logra funcionar, nos dimos cuenta que en definitiva eras por ignorancia del que estaba del otro lado, y no por... Eh, por coherencia y por poder del documento mismo porque en definitiva 80% de lo que está escrito en los affidavits de OPPT no se entiende o sea, la gente que está dentro del sistema no lo entiende entonces no entendiéndolo pasan dos cosas o tienen miedo porque tienen una posición precaria y tienen miedo de cagarla y que eso después les cueste la carrera les cueste una determinada cosa y entonces dicen, bueno, en definitiva si no me meto, desestimo cierro la cuestión se termina todo y listo, y no me pongo en problema. O saben que eso no tiene el valor que quien lo envía cree tener, y entonces simplemente lo desestiman y proceden con lo que tienen que hacer. Y ahí es donde eh, esto que también está en un estado religioso, se les terminó el ritual y ¿qué hacen? <risa> Nada. No saben qué hacer. Lloran y se quejan, y los otros que están ahí con la misma cuestión Dicen, ah, pero vos no pusiste la energía justa, vos no... No, pero vos eh, tendrías que, haber, eh, tenés que sostenerlo con la energía, y qué sé yo, y después todos que mandan a Fidavit y remandan el mismo documento de otro, mandan también haciendo un error madornal de, de, de mandar el documento de otro a nombre propio, eso tampoco no se tiene que hacer, porque eso está mal. Y eso también son eh, eh, errores gravísimos que cuando llegan a uno que sabe del otro lado, o sea, se caga de risa se caga de risa, estoy, está, estoy jugando con principiantes, con gente que no sabe nada, o sea claro. una FIDAVIT, yo lo entiendo también como un documento que se tiene que utilizar para hacer una declaración de verdad ante cualquier situación y luego poder utilizarlo como prueba de que tú te has comunicado con la otra parte dentro digamos de esos términos de honor y declaración de verdad de cómo tú entendías lo que había ocurrido, pero es decir, se, se añade a la documentación como prueba de buena fe, llámalo como quiera de haberte comunicado con la otra parte pero mm, hay que entenderlo como eso como una herramienta más claro, quieres. es una herramienta y no es la herramienta ¿no? claro. Ese es el problema que se crea ¿no? porque uno cuando cree que tiene la herramienta que resuelve todo es como si vos tuvieras un destornillador martillo, cuchillo, sierra eh, no sé, escarbadiente y todo en el mismo caso con la misma la forma Sí, pero no, pero que sea la misma forma. ¿no? Entonces yo tengo el martillo, pero me quiero excavar el diente, pero después de que me martillo voy a destornillar. O sea, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿Entendés? Y claro, es como se dice, ¿no? Para, para que tiene martillo to, to, todos son clavos. Vale, vale para todo, ¿no? Claro. Entonces, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde la, la, ahí la, la ruina la cosa y lo otro que no entienden es que el, el AFIDAVIT no es vinculante entonces voy a bueno voy a decir tu declaración bueno está bien y ya está la hiciste perfecto si ¿Sí te das testigos que dicen que, que vos estabas ahí acertado perfecto buenísimo a mí no me interesa yo procedo con mi rito y siguen papá papá pa, pa. y como tengo, tienen el monopolio de la fuerza porque nosotros no logramos eh, digamos impedirle que lo tengan los únicos que pudieron un poquito, y ahora están ahí en problemas. Fue en Estados Unidos, pero también eso después produjo un abuso del, del mecanismo policial también, que están legitimados, o sea, si vos haces eh, medio gesto, te acribillan a, a tiro, ¿no? Si no haces lo que tenés, o sea, se transformó en un estado prácticamente policial, hicieron el Patriot Act, o sea que la sí. última cosa que tiene es ser patriota, ¿no? Tenés que llamarlo Dictator Act, ¿no? en vez de llamarlo Patriot Act, pero bueno, Dictatorship Act. Pero en definitiva, eh, le sale muy caro tener esa libertad de, eh, de defensa y que no exista el monopolio de la fuerza en, en manos del digamos del, del Estado, supuesto Estado, corporación. Eh, por eso, por lo menos en Europa, dentro de todo, es un poquito más tranquila la cosa y hay más límites ¿no? desde ese punto de vista. Pero qué pasa? Eh, dejamos que ellos tengan el monopolio de la fuerza, entonces la aplican. Cuando aplican la fuerza, vos decís no, porque tengo una fida, tengo una fida, cachetazo y no, pa, pa, pa, pa, listo, <risa> <El> al carajo <jalaboso, ¿no? risa> ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Un mecanismo que vimos que es válido es el ACB. ¿Por qué? Porque en realidad ahí es un contrato, es una contraoferta de contrato, porque ya existe un contrato con ellos, ¿no? Existiendo un contrato de antemano que es el, eh, a la base es el certificado de nacimiento, que sí, es eh, fraudulento, pero yo creo que no estamos en condiciones ahora de anularlo, porque tenemos que crear primero toda una red, todo un mecanismo donde nosotros podemos estar separados, creamos un mundo aparte, entre comillas, ¿no? Y una vez que esté hecho eso, ahí sí que se puede cerrar ese contrato de forma definitiva y completa y total, ¿no? Eh, ahí sí se podría hacer pero ahora yo no haría eso por ejemplo, estoy hablando por ejemplo, del proceso de apátrida, por ejemplo ¿no? que es un proceso donde vos ahí estás cerrando el contrato con la corporación donde realmente decaería absolutamente todo, el pasaporte eh, el, o sea, y eso yo creo que sería una acción para hacer masivamente en un determinado momento donde ahí sí que se les cae todo encima, porque dentro de su propio sistema eso es lo que te permite de cerrar el contrato con ellos. Porque vos decís, mira, yo no eh, pertenezco más a esta corporación X y aplico las normas de ellos que también están ratificadas por el derecho internacional para cerrar el contrato con vos. ¿Por qué? Porque tengo otro acuerdo, otro contrato entre hombres vivos que me permite de vivir sin estar bajo tu eh, cuestión. Y entonces eso sería, yo creo, la fase final una vez que logremos tener la jurisdicción, digamos, de, de, de ley natural... Me, cambio de, plan. Picada, me cambio. cambio de plan porque conseguí uno mejor. Bueno, simplemente eh, eh, tu plan es un fraude. ¿no? Entonces, ahora que yo estoy en condiciones de fuerza, puedo cerrar tu contrato porque todo lo que vos me dabas no lo acepto. Y si yo necesito algo, siendo apatria y siendo hombre vivo, me lo tenés que dar igual. Porque vos te copaste todo el territorio, todo, o sea, todo, y entonces, del momento en que yo te lo pido, pero pará, te lo estoy pidiendo, con otros mil, diez mil, un millón, atrás mío, o al lado mío, que están ahí en la misma posición, ¿no? Entonces, eso tiene que valer sí o sí, no es que seas un loco suelto, eh, que estás reclamando, no sé qué, no, no, no. Entonces, eso, pero eso es una, una fase a la cual tenemos que llegar, porque llegamos con conciencia, no llegamos con la fuerza, no llegamos porque, ah, ahora... Eh, vos me cagaste y entonces yo ahora, por venganza, corro, cierro el contrato. Y ahí es donde estamos reaccionando y no re estamos accionando. Claro, ¿no? o te reclamo tanto porque... Claro, tal, claro, claro. claro, claro, claro. Entonces entiendo, Alejandro, que lo que acabas de comentar de declararte esta sería ya como un paso, eh, digamos, a, a gradual ya... Eh, al final, un poco de todo esto que se está creando nuevo, ¿no? De la jurisdicción del homo vivo, sería ya eh, como... Sería, yo creo que sería el paso final, realmente. Porque nosotros, claro. nosotros para, o sea, por ahora, necesitamos de la ficción jurídica. Porque el hombre vivo no puede, eh, no puede hacer nada sin la ficción jurídica, en realidad, respecto del sistema. Porque si vos vas a un banco vos eh, antiguamente ¿cómo hacías para tener un banco? vos hacías un contrato con el director del banco el director era el responsable si vos tenías un problema y le tocabas el timbre o le, le, le golpeabas la puerta al, al, al dueño del banco ni siquiera al director, al dueño del banco no y le decías, mirá yo te deposité tanta cantidad de oro eh, pedí tal fecha para que me lo devuelvas, no me lo devolviste bueno, acá vine yo con eh, eh, gente digamos responsable, que testifica que yo te estoy reclamando bueno, te voy a dar tanto tiempo más para que vos me vas a aparecer el oro que yo te deposité físicamente, donde tengo el comprobante, el, el banco nota, la banco nota donde dice, efectivamente autografiada por vos no por, eh, por por un cajero que está ahí no, no, por vos que sos el dueño responsable de lo que tenés en tu caja no entonces, eso es lo que era antes Ahora eso no lo podemos hacer, porque lo, vos haces todo, sí, vas a, a, a, al banco, pero estás haciendo todo con un ente, es el banco, después el director cambia, siempre otro cambia, en ese momento no. representa el director, pero después es otro, y otro, y otro, y no importa. ¿Por qué? Porque esos son representantes del ente bancario, porque vos también estás usando la ficción jurídica como ente artificial para interactuar, para hacer negocio. Entonces, ahora necesitamos, ser agentes autorizados, disponentes beneficiarios de la ficción jurídica necesitamos porque si no, no podrías hacer nada ¿no? pero en el momento en que nosotros creemos una forma de interacción directa entre hombres y creemos toda una modalidad directa, ahí sí que no vamos a necesitar, ahí sí que decimos, mira, yo estoy satisfecho con esto No, por ejemplo tengo mis paneles solares, no quiero luz tengo, no sé, mi bio, mi bio digestor, me hago la me, me, me hago el gas eh, compro la verdura directamente del, de, la, de la granja que, que produce y, y hago el acuerdo directamente con el hombre vivo, lo otro me lo, me lo me hago yo, eh, quiero un vehículo, eh, hay uno que es independiente que fabrica bicicleta eléctrica media, eh, hecha medio auto, bueno, compro, compro a él y lo, lo pago eh, eh, digamos, entre, entre nosotros, o sea, todo... <ríe> Independiente por nuestra cuenta Entonces si logramos llegar a ese punto No sé cuánto tiempo vamos a tardar Pero esa es la lógica Yo creo que ahí Haciendo esa acción masiva De cerrar el contrato como apátrida Ahí sí que se les cae todo Ahí sí que se les crea un problema real Porque existiría Una jurisdicción Sostenida por hombre vivos real eh, Dinámica, no estática Dinámica, porque eso también es la otra cosa A entender ¿sí? la, la digamos eh, cuando se crea una situación estática, se crea un ente. Creando un ente, se crea una, un, una entidad artificial, y entonces se crea otra vez una corporación. Un incorporated, un corpse, o sea, un cadáver. O, si no queriendo, se crea un egregor. Siendo un egregor, es una entidad ficticia eh, que vive en el plano energético, que si la alimentamos de forma colectiva ya tiene su propia conciencia y va a querer seguir viviendo. Entonces va a seguir generando todas las condiciones o va a inducir en cada individuo las condiciones para que pueda seguir existiendo. Y entonces ahí es donde tenemos el Estado. Por ejemplo, el Estado español es un egregor que ahora se transformó en un arconte. ¿Sí? Y está ahí desde el momento en que hubo un rey que dijo, esta es España, o desde el momento en que no sé, llegaron los romanos y dijeron, esta es España, y este territorio se llama España, y entonces todos empezaron a adherir a la idea de que eso es España, de que ese territorio es España, y se empezó a crear el egregor de España, que empezó a transformarse en un ser vivo, no, eh, independiente, por eso vamos siempre a, a, a la cuestión energética, simbólica, vamos a caer siempre ahí. O sea, ahí no tenemos conciencia de lo que nosotros estamos creando. Si estamos creando un ente, en un plano energético esencial después se va a materializar en, en un plano bidimensional, porque es la única forma que tiene de comunicar con nosotros. ¿no? Entonces va, va a generar todo el mecanismo que tenemos ahora, todo va a estar viviendo en ese plano bidimensional, que es un plano inferior al plano dimensional donde estamos nosotros. ¿no? Entonces, siendo un plano inferior, sin embargo, nos domina. ¿no? Eh, a través de varios estratagemas y mecanismos. Siendo... A su vez, una creación nuestra. O sea, nosotros creamos el egregor original, que ahora es un arconte, que ahora tiene su vida propia, y que eh, logra, eh, a través de varios mecanismos, seguir existiendo. ¿No? Lo creamos nosotros, fue nuestra creación. Entonces ahí es donde necesitamos conciencia de lo que estamos creando, y tenemos que dejar de reaccionar, sino de accionar. Y cuando accionamos, estamos conscientes de nuestra creación. Por eso la jurisdicción de ley natural, por eso la misma corte de common law, en definitiva, terminó siendo otro ente más. Porque ellos están generando algo con un ente aparte. no Por más que haya 100 hombres vivos más todos los miembros que se suman, en definitiva, hay unos pocos que están manejando la batuta que no se permite que los demás propongan, en definitiva, lo que hace falta, donde no se desarrolla nada y donde termina siendo otro ente. ¿no? a beneficio de unos pocos que son los que, los que la crearon y los que están gestionando. ¿no? Con nombre y apellido, que a, no dan la cara encima, que están está y no están, aparecen y no aparecen, no aparece, hacen, digamos, y deshacen, eh, en definitiva terminan siendo otro ente. Entonces, ahí también, ahí donde eh, cayó, entre comillas, en error, cayeron muchos, ¿no? queriendo crear un tribunal, una corte, una asamblea, todo eso son entes estáticos.